Estaba estamos aquí en el hospital y todos los relojes pues, se vuelven a girar como locos. Todos los relojes, coordinadamente, todos girando. Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de estas evidencias extrañas y sobrenaturales que ocurren alrededor del mundo. En esta ocasión es un video de Argentina. La verdad, y desde un principio les digo, no tengo respuesta a ciencia cierta sobre qué ocurrió aquí, pero es bastante extraño. Relojes que estaban dentro de una institución médica comenzaron a girar sin control. ¿Por qué sucederá esto? Vamos a ver el video. Mira, estaba aquí en el hospital y todos los relojes pues, se pusieron a girar como locos. Todos los relojes, coordinadamente, todos girando. Oh, qué cuático. Sí, porque que todos juntos, eso es lo raro, es que, que todos es juntos estén, que estén se girando. Se Aquí hay algo que me llama mucho la atención y que me parece bastante extraño Y es que haya tantos relojes en una misma zona Casi en cada pared hay un reloj, no pude contarlos, pero eran alrededor de 6 o 7 relojes Los cuales captan la cámara, todos moviéndose de una forma bastante extraña ¿Por qué hay tantos relojes ahí? Hay comentarios que dicen que se tratan de relojes que están eh, controlados y que al actualizarlos hacen este tipo de recorrido de las manecillas pero yo nunca he visto que haya varios relojes conectados y que a una cierta hora se actualicen y no sé por qué se tendrían que actualizar si alguien tiene respuesta sobre esto me gustaría mucho leerla aquí hay comentarios que dicen por ejemplo que es el hospital félix bulnes que sucedió hace dos días y son relojes conectados a red no son análogos comunes Dice esta persona, no sé si eso sea cierto. Otra persona comenta que son relojes con sincronización. Hay un instante que se actualizan, no hay nada sobrenatural. Tampoco no sabría eh, decir si esto sea real o falso. Otra persona comenta lo mismo. Esos relojes tienen sincronización por radio. No son comunes, pero una vez al día hacen eso cuando se ajusta su hora. Qué extraño, la verdad yo no sabía sobre estos relojs conectados a una red, conectados a una radio, no entiendo este tipo de, de aparatos, no sé por qué hay muchos en ese hospital, en esa área específicamente y por qué se tendrían que actualizar. Si alguien está cerca de ese hospital y tuviera la oportunidad de ir a investigar, pues nos gustaría mucho que nos apoyara con eso para saber cuál es la verdad detrás de este caso tan curioso. Ayúdenme con esta investigación, seamos todos investigadores y vamos a ver qué resulta detrás de este caso. Cuando tengamos la respuesta, pues aquí la publicaremos y me parece que así hay que hacer con la mayoría de los videos. Juntos vamos a investigar, juntos vamos a presentar los casos y juntos los vamos a resolver si hay algo que resolver. Y cuando queden en duda simplemente quedarán como un misterio. ¿Qué les parece? Así que recuerden, juntos somos la Legión Oxlack y todo lo que me quieran escribir, mándenmelo a mi WhatsApp que aparecerá en pantalla o a mi correo gmail.com Así que juntos seamos un equipo y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.